Hola, bienvenidos a Academia Más, soy maestro Luis Granado. Si quieres participar de manera gratuita en nuestro curso de estadística básica, ingresa aquí a este enlace en la página Linktree Academia Más, haces clic y verás los links. Te llevará aquí y deberás pedir abrir de todos modos. Haces clic aquí y pasarás los siguiente Listo, ya estás aquí en nuestro link. Te vas a cursos básicos de estadística y sucederá lo siguiente. Una vez que estás aquí, en esta plataforma, está aquí el curso básico de estadística y te puedes inscribir. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacer, el conocimiento que vas a adquirir, a quién está dedicado, a Creditabash, a Ceneval, a Colbash, a Comipen. Es un curso para ingreso de IPN, UNAM, UAM se registra, pues, aquí ahí vienen preguntas frecuentes y listo.